Doctora Sara, muy buenas tardes. Está sin audio, está sin audio. Qué pena con ustedes. Muy buenas tardes, un saludo cordial para todos ustedes, qué rico estar con, con los docentes orientadores del departamento de Boyacá, de verdad que para mí en lo personal es un gusto estar acá porque tengo sangre boyacense que corre por mis venas, entonces un saludo para cada uno de ustedes, de verdad que ...que es un gusto estar acá... ...y un poco hablando sobre el Decreto 1421... ...creo que hay varias lecciones aprendidas... ...que llevamos en estos años de implementación del Decreto 1421... ...y uno de los aspectos tal vez más relevantes... ...a la luz del Decreto 1421... ...están dados desde la definición propiamente... De, ...del decreto y ya estoy presentando... ...creo estar presentando eh, las diapositivas... Y en, esa, en esas diapositivas hay un aspecto que para mí es fundamental y que voy a, a nominar, pero que no voy a profundizar en él, y es cuando nos dice que la educación inclusiva es la que garantiza un proceso de equidad, de inclusión en la educación para todos aquellos grupos poblacionales que han estado históricamente excluidos del proceso escolar. Digamos que nace con la población con discapacidad, pero no se queda en la comprensión de que los estudiantes con discapacidad son los beneficiados de estos procesos de educación inclusiva, sino que definitivamente hace una apertura también a toda la diversidad, ¿no es cierto? Y dentro de la diversidad entonces encontramos trastornos para el aprendizaje, la población con talentos y capacidades excepcionales, pero también entendemos la diversidad cultural, también entendemos un poco la diversidad étnica y ese es el marco de nuestro ejercicio en algunos casos, en el de ustedes como docentes orientadores, en el nuestro, Danis y yo, como docentes de apoyo pedagógico para la educación inclusiva. Y en ese sentido, se vuelve vital entender esos apoyos y esos ajustes razonables, porque es la misma definición de educación inclusiva y el compromiso de Cali ha sido muy insistente también con el tema de entender que son los apoyos y los ajustes razonables los que generan estas condiciones de igualdad para nuestros estudiantes con discapacidad. Y en ese sentido, vamos a continuar con la presentación, es que se genera esta ruta, ¿no es cierto?, esta ruta de apoyo pedagógico que el Ministerio de Educación Nacional ha generado, ha difundido, en la cual en un primer momento tenemos el proceso de diagnóstico, vi por ahí en el chat algunas preguntas sobre si no hay diagnóstico, qué hacemos, como decía Yanis, pues tenemos tres meses para llegar a ese diagnóstico y poder hacer el registro ante antes pero una de las cosas que decían en la pregunta era, ok tenemos el diagnóstico, no tenemos el diagnóstico, pero es el diagnóstico la puerta ¿no es cierto? o es el diagnóstico el que nos da la posibilidad de abrir la puerta al proceso de apoyo pedagógico de flexibilización curricular no, también el decreto 1421 ha sido muy claro y ha dicho que el diagnóstico es un proceso administrativo que nos sirve para reportar el proceso al CIMAT, pero hay un decreto que ha sido muy importante y que es bien importante conocer y es el 1290, cuando hablamos de todos los procesos de evaluación y de flexibilización curricular y entendemos que es justamente la flexibilización curricular un proceso que está dispuesto y disponible para todos. Y de hecho, el decreto 1421, el instructivo, han sido también muy claros cuando nos dicen que no el diagnóstico no... ...es una camisa de fuerza y no tenemos que esperar hasta tenerlo para garantizar esa flexibilización a los estudiantes. Es decir, es un proceso administrativo de cara al CIMAS, pero no necesariamente tenemos que esperarnos para generar todo el proceso de acompañamiento en dado caso que sea un proceso evidente con los estudiantes. Y para esto, ¿qué hacemos nosotros pedagógicamente? Eh, pues el proceso de valoración pedagógica, ¿no es cierto? De conocer a profundidad del estudiante, su contexto de conocer esas, esas características desde las cuales funciona porque a partir de ahí justamente nosotros pedagógicamente podemos orientar y acompañar a los docentes de aula, a los docentes de área en la generación de estos apoyos y de estos ajustes razonables, que definitivamente el ideal del PIAR es que trascienda el documento y el ideal del PIAR no es solamente el acto administrativo que hay allí, ...y que a veces se nos vuelve una fuente de verificación y que a veces se nos vuelve como esta camisa de fuerza... ...pero que en realidad la idea con los planes individuales de ajuste razonable es conocer a profundidad del estudiante... ...tener un historial de cómo lo hemos acompañado a él, a su familia, de cómo este proceso de atención también ha transformado nuestra didáctica... ...ha transformado nuestras lógicas de comprensión curricular... Y cómo hemos acompañado desde los apoyos y los ajustes razonables este proceso. Digamos que también una de las invitaciones es el PIR más allá de lo administrativo, sino es toda esa potencialidad pedagógica y de reflexión que nos da el plan individual de ajustes razonables, pero que definitivamente está alineado y es un complemento del diseño universal para el aprendizaje, digamos, el Ministerio de Educación Nacional, la Fundación Saldarriaga Concha y muchas entidades que llevan también años como nosotros trabajando el tema, han sido muy insistentes en que más duda menos pida, ¿no es cierto? Más pensarnos en la práctica pedagógica, reflexionar sobre nuestro quehacer cotidiano en las aulas, sobre el vínculo que logramos establecer con el estudiante, sobre esa comprensión que nos implica hacer transformaciones a veces en la didáctica, a veces en el currículo, y a partir de allí, de ese diseño universal para el aprendizaje, de esos apoyos que cataliza también el diseño universal para el aprendizaje, poder continuar con el plan individual de ajustes razonables como un complemento a todas esas transformaciones que el diseño universal para el aprendizaje nos permite realizar y sobre todo a esa reflexión que es tan importante y que es permanente en nuestros escenarios, sobre nuestra práctica y nuestro ejercicio pedagógico. Para finalmente, a la luz de la ruta del ministerio, culminar ese año escolar en el que hemos estado acompañando a nuestro estudiante con discapacidad, con talentos, con trastornos en, lo, en el que hemos estado apoyando la generación de estos apoyos con el informe anual de competencias, que nos permite definitivamente acompañar las transiciones entre los diferentes cursos, sobre todo entre los diferentes niveles del sistema educativo y poder pensarnos, ¿no es cierto?, en clave de un derecho que en educación inclusiva ha sido cada vez más reconocido y es el derecho a la titulación igualitaria, ¿no es cierto?, a veces tenemos inconvenientes en esos comités de evaluación y promoción, nos pensamos qué vamos a hacer con, con la titulación del estudiante hay muchas dudas al respecto y es justamente... Este informe anual de competencias, la herramienta que tenemos a la luz del decreto 1421 para subsanarlo y para tener toda esta ruta eh, de, desde la trayectoria escolar del estudiante en coherencia con la equidad y la inclusión que se plantea. Para ello, y digamos que en el marco de la, de la experiencia profesional que he tenido formando docentes de apoyo en todo el territorio, casi todo el territorio nacional y y que por eso agradezco tanto estar acá porque definitivamente el, cuando me dicen la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, mi mente se va a muchas experiencias vividas y es para mí muy grato estar acá con ustedes justamente por esas experiencias vividas en mi infancia en territorio boyacense, recordar estos ejercicios de, de comer la arepita boyacense en venta quemada, los viajes por la Miriquí, Genesano, bueno, los viajes a Huicatá, que, que era el lugar donde más iba, pero también Villa de Leyva, tantos lugares tan importantes que, y, tan, y tan cercanos a mi realidad, en los que pasaron muchos momentos de mi infancia, y justamente me permita como entender también esa lógica un poco territorial y cultural. Y a la luz de este proceso, que se realizó también en otras zonas del país, de acompañamiento a los docentes de apoyo, de formación a los docentes de aula, a los docentes de área, surgió esta herramienta que ustedes ven en este momento en pantalla. Se llama el mapeo de apoyo pedagógico para la educación inclusiva. A veces cuando nos empezamos a aproximar a la realidad de los estudiantes con discapacidad, a la realidad de los estudiantes con talentos excepcionales, vemos que o pareciera ser que necesitamos una super especialización para abordar estas realidades y resulta que en el proceso profesional que he tenido me he dado cuenta que un poco la ruta es conocer el desarrollo de estos estudiantes conocer cómo ha sido ese desarrollo humano en función de las diferentes dimensiones hacer un énfasis en sus características de funcionamiento pero sobre todo y en clave de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconocer esos contextos esos contextos particulares en los que hay características por supuesto que pueden ser facilitadores, pero que también pueden ser barreras para que la persona participe en igualdad de condiciones. Entonces, es muy diferente ser una persona con discapacidad en Tunja, ¿no es cierto?, donde hay toda una infraestructura, donde se ha venido desarrollando también procesos de accesibilidad, que por ejemplo, ser una persona con discapacidad en Oicatá, en Genesano, en Turmequé, donde probablemente hay menos capacidad y apoyos y los desarrollos, pues van permeándose poco a poco. ¿Por qué? Porque el contexto es un proceso fundamental en la comprensión de estos apoyos y ajustes razonables para nuestros estudiantes con discapacidad. Y este mapa de apoyo pedagógico, que ya les voy a dejar el enlace de YouTube donde podemos profundizar un poco en él, pues porque en estos 20 minutos de conversación es un poco difícil eh, abordar todo lo que implica esta, esta herramienta pero nos puede ser de mucha utilidad en, en el ejercicio de apoyo pedagógico. La primera orientación y la primera idea clave que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy es la importancia de leer al sujeto y creo que los docentes orientadores tienen muchísimo expertise en hacerlo y es leerlo a la luz de sus dimensiones del desarrollo. Leer qué ha pasado con su desarrollo en la dimensión comunicativa, en la dimensión corporal, en todos estos procesos de interrelación pero también en sus conductas adaptativas para poder analizar ahí qué desarrollo se ha logrado, pero qué desarrollos nosotros debemos acompañar y potencializar. Por otra parte, una de las ideas que quiero compartir con ustedes también es las características de funcionamiento. Creo que a lo largo de estos años hemos podido identificar cómo por grupos de discapacidad hay características que debemos apoyar y es las que tenemos acá presentes en, en, en el espacio que dice 1.1, características de funcionamiento, ¿no es cierto? Y es como entendemos que, por ejemplo, en discapacidad intelectual, que es una de las poblaciones más recurrentes en nuestros escenarios educativos en Colombia, pues los apoyos están dados de cara a los procesos de pensamiento, procesos como atención, memoria, análisis, síntesis, resolución de problemas, argumentación, y que para lograr esos, esos, esos procesos exitosos escolares, pues los apoyos han de estar centrados ahí y en las conductas adaptativas, que es esta capacidad de regular nuestro comportamiento y nuestra conducta a nuestro entorno y en coherencia con nuestra, nuestra edad. Pero, por ejemplo, la discapacidad psicosocial que cada vez va aumentando también en estos reportes del CIMAD. Ve, vemos cómo es importante generar alternativas y generar apoyos para la regulación emocional, el comportamiento los procesos también de pensamiento, entendiendo que los estados de ánimo pues influyen positivo o negativamente en esos procesos de pensamiento. Y a eso nos referimos con características de funcionamiento, a estas características muy particulares en las que las personas requieren apoyos. Y esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque como les decía, la educación inclusiva en esta mirada de atención a la diversidad se centra en que podamos ser dadores de apoyos. Y entre más apoyos le demos a nuestros estudiantes en estas características de funcionamiento particulares, mejores desarrollos, vamos a tener mejor participación, y a mayor participación, pues por supuesto, mayor aprendizaje. Una, una siguiente idea, que sería la tercera idea, es este punto 2 de barreras. Y es el entorno, ¿no es cierto?, el entorno como hace parte de esa comprensión de los estudiantes. Y aquí entra la clave de los ajustes razonables que Janis venía comentando, a la luz del PIA. Y son todas estas modificaciones que podemos hacer para tratar de o disminuir o preferiblemente, por supuesto, eliminar esos obstáculos que hay en el entorno que hacen que sea mucho más difícil el proceso de aprendizaje para nuestros estudiantes. Por ejemplo, en lo físico, Danis nombraba las rampas, en lo comunicativo, la ausencia de un intérprete y un modelo lingüístico para que me enseñe la lengua de señas es muy fuerte y el reducir esas, esas barreras van a hacer que para el estudiante sea muchísimo más sencillo abordar este proceso escolar, pero también, y creo que es bien importante reconocerlo, hay unas barreras que son las barreras para el aprendizaje y la participación, y son esas barreras que nosotros como docentes de apoyo, en conjunto con los docentes orientadores, podemos identificar y que pueden estar centradas en dos aspectos que son fundantes en el aspecto pedagógico, que son los didácticos y los curriculares. Y justamente ahí está el foco de nuestra gestión. Cuando hemos pasado por este proceso, lo que nos sigue la siguiente idea principal es poder identificar cuáles son esos niveles de requerimiento de apoyo de nuestros estudiantes. Hay unos estudiantes que necesitamos apoyos en la mayor cantidad del horario escolar, en la mayor cantidad de dimensiones del desarrollo, en varias asignaturas, pero debemos saber también otros estudiantes que lo necesitamos de manera puntual ¿no es cierto? Intermitente se limita tal vez a una sola dimensión se extiende a dos, se generaliza a varias y esos niveles de requerimiento de apoyo van a ser fundamentales porque nos permiten orientar nuestro trabajo nos permiten organizarlo y por supuesto si se requiere articular con los directivos docentes para la gestión con la Secretaría de Educación Municipal de esos apoyos adicionales que se requieran en clave del diseño universal para el aprendizaje ha de ser muy importante el reconocer esos estilos y ritmos de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, esos órdenes de latencia, pero también esos ritmos que median el proceso de aprendizaje. ¿Para qué? Para que desde el diseño universal para el aprendizaje, que lo vamos a ver en el punto 6, podamos dar esas múltiples formas de presentar la información, esas múltiples formas de acción y expresión, esas múltiples formas de representación, de motivación, de vinculación con nuestros estudiantes y eso es a la luz de la comprensión de su diversidad, por supuesto en clave de los apoyos, pero también en clave de los estilos y ritmos de aprendizaje. Y volviendo un poco a las lógicas del contexto, hay factores que hacen diferentes los abordajes, ¿no? Una cosa muy diferente es tener un estudiante con discapacidad intelectual que está alineado un poco con esas apuestas curriculares que se esperan para el curso en el que está, y otra cosa muy diferente es que sus aprendizajes previos tal vez no estén en sincronía. El abordaje pedagógico va a requerir de más apoyos y ese es un aspecto que los invito a analizar y a reflexionar sobre la práctica. Otro aspecto que, que tenemos acá contemplado en los factores y que, como les decía, es producto de estas lecciones aprendidas que hemos tenido acompañando estos procesos, es la extradar. En, en muchas zonas de la ruralidad en Colombia, no, no conozco muy bien cómo ha funcionado en los municipios rurales de Neboyacá, pero una de las tendencias en Colombia ha sido la extradata, ¿no es cierto? Que hay estudiantes que están en cursos y que no está de acuerdo como con la edad cronológica de los demás estudiantes. Esto también nos va a generar un abordaje diferente y en clave de diseño universal para el aprendizaje, el entender esos gustos e intereses del estudiante va a ser fundamental. Una vez hemos hecho este ejercicio en el proceso de valoración pedagógica, tenemos la posibilidad entonces de llegar al punto 6. Y es entender cuál de las dos alternativas van a ser las más pertinentes para el abordaje del acompañamiento, para nuestros estudiantes. Y tenemos acá entonces el diseño universal para el aprendizaje, que es un marco de trabajo. ¿no? Recordemos que el diseño universal para el aprendizaje no es una metodología, no es una estrategia, sino que es un marco de trabajo que es mucho más amplio que nos permite esa comprensión de la diversidad desde la generación de flexibilidad en los diferentes niveles y desde la eliminación de esas barreras que se presentan en los contextos y que orienta nuestra práctica como educadores, ¿no es cierto?, que orienta la práctica de los docentes de aula y de los docentes de área y que nos permite a nosotros también acompañar desde esa pluralidad y variabilidad que encontramos eh, en nuestras aulas y nos permite entonces analizar todo este mapeo si el estudiante necesita solamente las transformaciones que se generan con la implementación del diseño universal para el aprendizaje o si es un proceso que va a tener que ir mancomunado y que vamos a hacer una alianza ahí bien importante con la flexibilización curricular. Entonces, les dejo esta herramienta porque ha sido muy valiosa en muchos territorios. Podemos encontrar información y profundizar más sobre esta información en un canal de YouTube en el que hemos estado haciendo conversatorios con expertos a la luz del tema, pero un mensaje final en este minutico y 16 segundos que me quedan porque quiero ser muy respetuosa con el tiempo para poder responder las preguntas a las que haya lugar, es esa, esa polaridad en función de Cómo el diseño universal para el aprendizaje se articula con los apoyos y los ajustes razonables a nivel individual que podemos dar a nuestros estudiantes. Este es un proceso en el que empezamos, tenemos una trayectoria de unos años haciéndolo, pero que vamos aprendiendo continuamente y vamos formándonos, e incrementando esa capacidad instalada permanentemente. Y una de las apuestas, ojalá sea así, es la implementación del diseño universal para el aprendizaje en los procesos curriculares y didácticos al interior de las instituciones educativas para ya luego poder irnos a esa individualidad y poder favorecer, pero va a ser muchísimo más fácil si ya hemos implementado en un primer momento el diseño universal para el aprendizaje. Nosotros tenemos un canal de YouTube que es Teje Caminos, allá en ese canal van a encontrar varias, varios videos, varias conversaciones que hemos tenido con diferentes expertos si quieren aprender sobre accesibilidad cognitiva, que es tan importante en el marco de DUA, sobre comunicación aumentativa y alternativa, sobre autismo, estrategias para autismo en casa, preguntas y respuestas sobre autismo, sobre discapacidad visual, sobre baja visión, sobre cómo ha cambiado el proceso de interpretación en esta contingencia de interpretación de lengua de señas, pero si sí queremos aprender también sobre trastornos del aprendizaje, vamos a encontrar diferentes personas que nos han estado acompañando con recursos desde su experiencia en este proceso y los invito pues a que puedan explorar allí cuál de estos videos y de estas conversaciones puede nutrir su ejercicio pedagógico. Finalmente, si ustedes tienen alguna pregunta en campo, en territorio, como docentes orientadores, digamos que parte de celebrar el ejercicio que se hace cotidianamente como docente orientador no es solamente desde nosotros decirles muchas gracias por lo que hacen, sino también acompañar lo que ustedes hacen permanentemente, porque esa es la posibilidad que tenemos de llegar e incidir y transformar esas realidades allá en esos municipios específicamente. Así que si en algún momento ustedes sienten que podemos ser de utilidad con nuestra experiencia y apoyar estos procesos, pues no duden en comunicarse con nosotros, lo pueden hacer mediante el correo electrónico, mediante Twitter, Instagram, Facebook, o lo pueden hacer mediante el WhatsApp Business de nuestra corporación, o ahí tienen también mi WhatsApp personal, porque la idea también es que continuemos construyendo de manera conjunta en favor de nuestros niños y de nuestras niñas, no solo con discapacidad, sino también con talentos, con trastornos del aprendizaje y el comportamiento de Boyacá. Muchísimas gracias por escucharme y que estén muy bien. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, Sara. Realmente eh, creo que los aportes que nos acabas de realizar son bastante significativos y, y eso lo notamos porque también vemos que varios de nuestros compañeros están realizando eh, varias preguntas que eh, pues si fueras tan amable, nos ayudas de pronto a responder. Listo. Eh, igual también pues agradecemos a Yanis Caterín Suárez por esa intervención tan tan magnífica que nos eh, acaban de realizar de parte de los docentes orientadores y la Secretaría de Educación de Boyacá, pues agradecerles por el espacio y por el tiempo que nos acaban de brindar. Así que, eh, si nos damos unos minuticos, vamos a leer de pronto algunas preguntas que nos acaban de realizar, a ver si eres tan amable y nos ayudas a responder. ¿Te parece? Vale. Listo. Entonces, eh, tenemos por acá, eh, Marcela Jiménez nos pregunta que si es obligatorio que el estudiante tenga un diagnóstico médico para poder incluirlo en los procesos de educación inclusiva y si no lo tiene y se evidencia que tiene una dificultad de aprendizaje, ¿se puede incluir? Pues lo que les decía, el diagnóstico nos permite hacer un proceso administrativo, nos permite decirle, al sistema integrado de matrícula, hey, acá está un chico con discapacidad, por favor, organicemos estos apoyos que seguramente se van a necesitar para que lleguen allá, a ese municipio y a esa institución educativa. Y ese proceso, por supuesto, que es muy importante, pero no podemos decir, y el decreto sí nos invita mucho a eso, que sin el proceso de diagnóstico no podemos empezar toda una ruta de acompañamiento pedagógico. Sí, nosotros lo que deberíamos hacer ahí es... Tomar el anexo 3 del plan individual de ajustes razonables del formato original del Ministerio de Educación, que es el acta de acuerdos con los padres de familia. Sentarnos con ellos, explicarles por qué es tan importante ese proceso de diagnóstico, porque nos va a dar seguramente muchas más luces para la comprensión del estudiante. Y generar el acuerdo con él para que en los siguientes tres meses pues, nos llegue justamente ese diagnóstico o los avances de la gestión del diagnóstico. Sin embargo, no vamos a esperar hasta que nos llegue el diagnóstico para poder caracterizar al estudiante, valorarlo y a, a la luz de esa valoración que recordemos es netamente pedagógica y hacemos en conjunto con los docentes de aula, podamos generar la, la flexibilización curricular que el estudiante requiera. Perfecto. Una, una pregunta que también nos repite eh, Tuti Scala y Nelly Esperanza Torres, en Rivera Torres, perdón. Eh, he referido a los estudiantes que tienen eh, TDAH por trastorno, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Ellos requieren también acompañamiento a través del PIAR? Bueno, con, con el proceso de trastornos para el aprendizaje y el comportamiento, que en este caso TDA y puede ser con hiperactividad, sería trastorno del comportamiento no necesariamente vamos a trabajar el plan individual y ajustes razonables. Si nosotros queremos hacerlo desde la decisión institucional, lo podemos hacer. Acá, digamos, cuál sería un poco el decreto que nos, que nos cobija más allá del decreto 1421, es el decreto 1290, que nos dice que cuando identificamos estas necesidades de apoyo latentes, lo que vamos a hacer es, ¿qué? es generar planes de acompañamiento y apoyo. Entonces, si nosotros vemos... Porque ha pasado en algunas instituciones educativas que ya estamos familiarizados con el PIAR, que es un proceso que los maestros reconocemos muy bien y que nos puede ayudar para el proceso. De manera autónoma podemos tomar la decisión mientras el Ministerio de Educación nos indica cuál es el formato, porque ya se incluyó la categoría en el CIMAT. Pero digamos que la hoja de ruta eh, en términos de los formatos aún no ha sido dada. Pero lo que sí podemos hacer es, desde el decreto 1290, generar este plan de acompañamiento que pasa por lo mismo, por comprender sus características de funcionamiento, hacer las remisiones que sean necesarias y activar esas rutas con el sector salud y acompañar este proceso desde las transformaciones curriculares y didácticas. Perfecto. Eh, Carlos Sierra nos pregunta sobre los estudiantes que están en edad eh, de extraedad. ¿Ellos se les debe construir PIAR? Si tenemos extraedad y somos estudiante con discapacidad, sí, señor. ...deberíamos generar el proceso de plan individual de ajustes racionales. Vale. Eh, nos co comenta Carolina García Nájar, dice... ...doctora, Sara, según entendí, si no existe un diagnóstico o se encuentra en proceso... ...¿se realiza la valoración pedagógica del estudiante con necesidades educativas especiales... ...junto con el padre de familia? Sí, la idea es que nosotros no nos esperemos al diagnóstico para avanzar en el proceso porque a veces esa articulación con el, salud, con el sector salud demanda un tiempo, ¿no es cierto?, y es tiempo que nosotros en los colegios podemos aprovechar para conocer pedagógicamente a ese estudiante, entonces la recomendación que se hace es sí, no nos esperemos a tener el diagnóstico para avanzar en ese proceso de caracterización, de valoración pedagógica y de generación de las transformaciones, tanto desde el DUA como desde la flexibilización curricular, por supuesto. Vale. Sarita, perdón, perdón Rodrigo y Sarita, uh -huh. eh, yo quiero complementarle algo a, a Sara de la pregunta de los trastornos. Eh, lo que pasa es que en la nueva categorización del CIMA hizo una actualización y ya entran a identificarse en los trastornos. Entonces, anteriormente veíamos estos estudiantes en la categoría psicosocial, ¿cierto? O en la intelectual. Resulta que ya los estudiantes con trastornos, ya sea hiperactivo de comportamiento o de habilidades escolares, ya pasan a ser categorizados en, en, en trastornos y si ese trastorno está afectando algo en el proceso educativo en ese medio se ha vuelto una barrera ahí sí debe de tener ese ajuste pertinente, ya esos ajustes ya no van al contenido sino que más al proceso de, de participación del estudiante en, en tiempos y espacios Entonces tener muy claro eso Vale, Janiel, muchísimas gracias bueno, continuamos con eh, una pregunta que nos realiza Orientación Escolar, Colgamesa, y nos dice, buenas tardes, muy oportuno el tema, tengo una inquietud, si un educando ya no requiere que se le realice PIAR, pues los ajustes, eh, digamos que han sido oportunos y ha superado las barreras, para retirarlo del CIMAT ¿se requiere un nuevo diagnóstico? Bueno, la superación de las barreras no implica la eliminación de la discapacidad, y eso es muy importante tenerlo claro. Yo puedo ser una persona con discapacidad intelectual y que mi contexto a lo largo de un proceso de acompañamiento haya eliminado las barreras en la forma en la que me presenta la información, en la forma en la que interactúa conmigo y que yo haya generado un proceso en el cual no encuentro inconvenientes ni para aprender ni para participar. Pero eso no significa que la discapacidad ¡pum! se desapareció y se fue. Y en ese sentido, cuando estamos hablando de un estudiante con discapacidad la discapacidad tiene una, una condición importante y es la permanencia a lo largo del tiempo. Un estudiante con síndrome de Down nace con síndrome de Down y seguramente morirá con síndrome de Down. Con síndrome de Asperger, así pasará, con discapacidad visual, con discapacidad auditiva. Entonces, son muy pocos los casos, cuando estamos hablando específicamente de discapacidad, en la cual un diagnóstico va a cambiar, un nuevo diagnóstico va a cambiar un diagnóstico anterior. Podemos ver de pronto que hemos avanzado cognitivamente, que hemos avanzado en socialización, pero esto no necesariamente implica que la discapacidad remite, porque recordemos que la discapacidad no es una enfermedad que se cura, sino que es una condición que está dada también en función de la interacción. Entonces, súper chévere que encontremos en los contextos educativos que el PIAR funcionó, que ya no estamos necesitando tantos ajustes porque eliminamos las barreras. De verdad, sinceras felicitaciones por ese proceso. Podemos... Eh, si tenemos alguna duda pues volver a remitir para diagnóstico a ver cómo nos complementa la información del sector salud sin embargo sí es importante y gracias a tu pregunta podemos hacer esta claridad y es que a veces eh, el plan individual de ajuste razonable se ha pensado y se ha dicho tenemos que hacerlo en todo momento en todo tiempo y recordemos que el PIER se evalúa periodo académico tras periodo académico y podemos ver efectivamente que hay muchísimos avances didácticos en el proceso, que se ha logrado eh, un proceso de transformación y en ese sentido puede que ya no necesitemos generar más procesos de flexibilización curricular, sino que con la aplicación del diseño universal para el aprendizaje sea suficiente. En ese sentido, y si esa es la decisión pedagógica más pertinente, lo que debemos hacer también es reconocer que el PIAR no solamente es la flexibilización curricular y didáctica, no es cierto sino que tiene una hoja de matrícula y tiene un acta de acuerdos con padres de familia entonces si ya no vamos a necesitar hacer estos cambios curriculares o didácticos pues lo que podemos hacer es continuar con el proceso de acta de acuerdos con los padres de familia que seguramente habrán cosas por trabajar y este es el anexo 3 y continuar al inicio de todos los años escolares recolectando la información de la baja de matrícula del estudiante y te Perfecto. le cumplimento eh, Rodrigo, en el caso que de pronto eh, eh, de, de pronto decía el profe de, de no realizarlo o quitarle la categorización, muchas veces nos encontramos es que están mal categorizados ¿cierto? entonces cuando cambian de institución, por todos, hay que recordar que la categorización es un proceso administrativo que no lo hacemos ni los docentes ni el docente habla, ni el docente apoyo eso lo hace alguien que, que le dan esa, esa facultad en la institución entonces, muchas veces cuando se hacen los procesos de matrícula, quedan mal eh, categorizados o mal hecha la matrícula. Y ha sucedido, por decir en PEDERA sucedió, que encontramos muchos estudiantes eh, categorizados con discapacidad. Y cuando vamos a la realidad, no existía. O por decir los niños con baja visión o con dificultades visuales, aparecían como estudiantes ciegos. Entonces, ahí son casos puntuales de, de que podemos, de pronto si el profe en esa... En esa intención logró preguntar: ahí si se debe hacer un acompañamiento, una entrevista a familia, donde también se firme el acuerdo, donde diga que no necesita esos apoyos y ajustes, porque fue un mal diagnóstico o una mala categorización que se hizo a la hora de matricular. Porque también pasa, Sarita, así nos pasó con muchos claro. estudiantes, eh, porque los niños con trastorno de voz y habla estaban categorizados donde los de discapacidad auditiva. Entonces, eh, cuando vimos a la realidad, eran, eran estudiantes que tenían discapacidad con, con la audiológica, con la ética. No tenía nada que ver con discapacidad, entonces también puede pasar eso, si se le debe hacer un seguimiento y si se deben retirar del sistema del CIMAC. Así es. Vale. Eh, vamos a leer la última pregunta, porque también eh, debemos avanzar en, en la última partecita para poder cerrar nuestra transmisión y nuestra celebración. Eh, nos pregunta Alejandra Chaparro, que ¿cuál es el proceso específico para realizar las valoraciones y el PIAR en este momento de estudio en casa? donde no podemos estar presencialmente con los estudiantes? ¿Y qué tendríamos que hacer para, para valorar a los estudiantes nuevos con posibles barreras de aprendizaje o discapacidad? Bueno, ahí hay varios aspectos importantes a tener en cuenta. Uno de los primeros aspectos es que valoremos muy bien el contexto. Definitivamente, algo que nos ha pasado y sobre todo que nos pasa en la ruralidad es las diferencias en función del acceso a las tecnologías de la estabilidad o la probable conexión a red y otra variable muy importante ahí es la alfabetización digital que tiene el núcleo familiar para poder acompañar este proceso escolar esos tres aspectos tanto alfabetización digital acceso a tecnologías y acceso a conectividad van a ser vitales y están a la luz, y se los digo también a la luz del instructivo que emite el Ministerio de Educación para la alternancia en el caso de los estudiantes con discapacidad, que es uno de los aspectos fundamentales a valorar. Por supuesto que si el reto de valorar ha sido complejo a lo largo de estos años y de valorar con todo lo que implica hacer ese proceso de comprensión del estudiante, pues la, la intermitencia, la, la alternancia y la no presencialidad, pues genera muchísimos más retos tanto para los docentes de apoyo como los docentes de aula. En ese sentido, una recomendación que les puedo dar es, hay unos anexos en las orientaciones técnicas, pedagógicas y administrativas, que son las subescalas, las subescalas de tipo cognitivo, comunicativo, conductas adaptativas, relacionamiento social y la subescala de derechos, que nos permitan mediante una conversación telefónica, preferiblemente por supuesto y si están dadas las condiciones pues mediante Zoom, MIDI y demás, pero sé que, y me ha pasado también a título personal que no siempre se puede hacer de esa manera, pero mediante una conversación telefónica nos da unas preguntas que nos permiten comprender un poco más la situación del estudiante para poder avanzar en esa valoración, que también se puede hacer, digamos, utilizando estos instrumentos, pero consultando a los docentes que lo han conocido y, por supuesto, teniendo la visión de los padres de familia. No sé, Yanis, ahí cómo podemos complementar. Ahí le iba a complementar también que en la guía, en la guía de implementación eh, dan unas herramientas y unas estrategias donde dice que si el estudiante llega nuevo, utilice, por eso es tan importante el informe anual de competencias, porque es algo un resultado que queda. Ahí vamos viendo la importancia que tiene y que no lo habíamos utilizado y que llevamos tres años donde apenas se está implementando o algunas instituciones lo utilizan. Pero entonces tener en cuenta todo ese aspecto de relación familia, contenido del año anterior, no importa que en otras instituciones ellos vienen como por una historia y un acompañamiento, entonces...